me hace rendir? ¿Vale? ¿Cómo juego bien? Entrenando bien. Entrenando bien. ¿Vale? Entrenando bien. ¿Qué más? Estando descansado. Estando descansado. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué más? Chicos. ¿Qué bueno, vas a decir? Dormir bien. Dormir bien. Vale, dormir bien. Buena alimentación. Bien. Buena alimentación, ¿vale? Que saludable, ¿no te ha ido muy bien? No, alimentación ah, saludable, Vale, buena alimentación. Bueno, entendemos que es saludable. Sí. ¿Qué más cosas os hacen jugar bien? Ahí, pensad un poco cuando, cuando jugáis un partido y estéis jugando bien. Una mente tranquila. Una mente tranquila. Vale. ¿Qué más? Aprender de los errores. ¿Qué has dicho? ¿O qué has dicho? Eso. Mm, vale. Aprender de los errores. Bueno, aquí. Vale. Aprender. Temperatura confortable. Temperatura... Temperatura confortable. Eso es. Y la de Sevilla y la de Málaga Vale. Si más cosas se os ocurren? Ahí... La lista puede ser infinita. Tener el equipo adecuado, ¿no? Tener la Tener la buena equipación. Eh, Calentar antes. ¿Qué más? Cuando estoy cuando estoy rindiendo, cuando juego bien, estoy en mi óptimo, me está saliendo todo, vamos, estoy incluso ganando. Tener en mente que estamos aquí hablando de lo voy a llamar de un ritual, de un hábito de rendimiento, ¿vale? Esto es lo que... Queremos construir un ritual en, en alguna situación. Entonces, queremos usar cosas de estas para luego usarlas combinadas. Yo, pero buena iluminación. Buena iluminación. Sí, vale. Sí, claro que vale. Vale, esto... lo vamos a... Vale que es una razón entrenar, ¿no?, se puede. Pero, pero de... eso, Pero eso influye, coño, para, no rendir, para, de para el de rendimiento. Claro. Es lo, que, es lo mismo que te apague la luna jugable que te la haciendo. Vale. Vale, la, la voy a poner ahí, ¿vale? Vale. Y y el, al, llegar con tiempo a los, a los torneos. Vale. Ser puntual, ser puntual. Ser puntual lo llevas con tiempo, porque si eres puntual no lleva con tiempo. pues llevas es con tiempo. Eso me lo han dicho ya los dos. Vale, y tranquilo, que creo que lo no más bien... De... No. Bueno, aquí voy a escuchar mente tranquila, ¿vale? Y tranquilo, llegar tranquilo. Sí, sí, Mira, vamos a poner... Vale, llevar tranquilo. Llevarte bien con tus compañeros de equipo. Eso sería... Llevarte era... bien se... con tus con compañeros, con compañeros con de equipo. Entonces, que lo podemos poner con tener un buen ambiente de, de equipo, ¿no? Buen ambiente de equipo. Vamos, Pablo, venga has el de, de profesor, este, este verano, me han dicho. Y en Valencia. Ah, pues sí? Ya lo tenía que soltar. Vale, ¿y...? Confiar en uno mismo. Confiar en uno mismo. Controlar los nervios. Uno, controlar los nervios. Vale. Vale, aquí algunas cosas de estas, las podemos, las podemos, matizar más, que luego ahora las matizaremos más, porque qué es tener una mente tranquila, pues aquí esto es todo un mundo. ¿Qué es calentar antes? Pues también tenemos aquí. Pues bueno,